En directo, desde Murcia, 289 días seguidos de protestas. 289 días en que los murcianos y las murcianas del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. 289 días en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida para reivindicar una ciudad sin muros para decir que no quieren la llegada de la AVE en superficie con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos que no quieren un muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que divide la ciudad que no quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad que es un tren, un tren de mercancías, entre otras peligrosas en definitiva, tiene una ciudad unida, el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por Murcia. Y ahora Enrique nos va a mostrar cómo avanzan las obras del muro. Eh, bueno, pues creo que es una buena idea acercarnos para ver cómo avanzan las... Eh, echando la imaginación obras del soterramiento, pero de momento lo único que podemos ver aquí son obras del muro y es que ni siquiera han retirado algunas catenarias, o sea que no... No, te, ...no tenemos garantías ahora mismo... Okay. ...aquí tenemos otro vecino del soterramiento... Que pa parece que no guía hacia la obra... ...y están al fondo trabajando, Dani, o... ...sí, porque pues pa parece que hay luces encendidas... Sí, sí, sí. Okay, y vemos como las obras del muro avanzan implacable hacia el paso a nivel. Y ese es nuestro principal miedo, que, que cierren el paso a nivel y que se nos dejen incomunicados Aquí son materiales de construcción. Exactamente, como, como ha comentado Dani, esto es una catenaria, una catenaria para traer el AVE en superficie, a lo cual no re, nos negamos rotundamente, porque entonces se anularían los pasos a nivel. Eh, Ok, pues vamos a acercarnos un poquito más para ver más de cerca el avance de las obras. Aquí tenemos, dejamos atrás el jardín de la acampada, donde estuvieron acampados unos chicos durante más de siete meses protestando por la llegada a la superficie del, del AVE. Uh -huh, vale, nos ha comentado un, un espectador o espectadora que, que escucha mal el sonido, pero creo que, creo que es tema de, de la conexión, de, lo hemos comprobado y creemos que, que se escucha bien. Ok, aquí vemos donde supuestamente vendrá la, la vía profesional durante las obras de soterramiento y ya nos encontramos frente al muro, el muro que tememos que pueda partir la ciudad del 2 y contra el que llevamos 289 días protestando pacíficamente a pie de calle en Murcia. Bueno Dani, si estas esta lonas, si no me equivoco... ¿Las pusieron por el, por el tema de, de, de las aves, puede ser, junto con, con el resto de pintadas? A ver, dicen que estos plásticos se, se supone que es por el tema de las aves. Los vecinos no, no piensan así. Piensan que así es como venían los cristales y así lo han dejado. Eh, según la, una normativa y según el proyecto inicial de las obras de soterramiento, cuando iba a pasar la vía en superficie, estas pantallas irían pintadas con con rayas negras, blancas o, o naranjas, que es lo que mejor ven los pájaros. No se ha cumplido, eh, como ya sabréis, hace una semana, más o menos, hace unos días, un grupo de vecinos se, se reunió para hacer lo que la Administración no hace. Eh, un grupo de vecinos con un rodillo y pintura se acercaron donde más pájaros han observado que mueren, donde más aves fallecen. ...y tomaron por su propia iniciativa en pintar pintar los muros... ...ahora podemos ver unas una imágenes de cómo, cómo quedó. ¿Es un muro tan cerca o eh, está a un kilómetro y pico... ...a la altura no se sé, de los un carros? Un kilómetro y pico. enfoca el al móvil entonces. Y como veis en la fotografía, los vecinos se tomaron la molestia... ...de pintar de blanco las pantallas transparentes... ...para que los pájaros no se estrellasen y no muriesen... Eh, no muriesen estrellados contra el muro tomaron, sí, tomaron su propia iniciativa cosa que se debería encargar la administración pues por desgracia como ya viene siendo desde hace tiempo los vecinos una vez más tomaron su propia iniciativa para hacer el trabajo que no, no hacen las administraciones públicas aquí en Murcia y aquí en España parece que eso de que las administraciones públicas en España no hagan su trabajo es algo bastante corriente y no debería serlo Ok, vamos a continuar un poquito más para que veáis la envergadura del muro que nos quiere endiñar el paso a nivel. O sea, esto no se puede permitir, esto es una injusticia y los vecinos llevamos protestando, para, para los que entran nuevos, 289 días a pie de calle, protestando pacíficamente para que no corten el paso a nivel con este muro. Luego, a la vuelta, cuando regresemos de las obras, mostraremos la pasarela por la que tendríamos que cruzar en caso de que cortasen el paso a nivel una pasarela para nada accesible para ciertas personas, por ejemplo con, personas con movilidad reducida. Aquí vemos más y más obras y parece que. No parece que no están trabajando, que es un coche de, de seguridad puede ser. No, hombre, claro, claro. Si sí, mientras que. Mientras que no entremos no pasa nada. Aquí, a mi derecha, nos encontramos con la máquina, me lo acaba de comentar Dani, que se va a encargar de poner la vía provisional en superficie, mientras que se realizan las obras. Y podríamos continuar caminando, caminando y caminando, pero solamente veríamos muro, muro, muro y más muro. Y esto no se puede permitir. Si andamos aproximadamente un kilómetro más adelante, nos encontraríamos con el caso de, de una casa que está situada solamente a 80 centímetros del muro. Nos sea, ¿se acercamos a la casa, me comenta Dani. No, no el camino que tenemos que recorrer a pues sí, sí dice Dani que mostremos el camino que tienen que recorrer estos vecinos y efectivamente me parece una buena idea. Pues lo, primero, lo primero que nos encontramos son uh -huh. traviesas viejas que se aproxima más o menos, que tiene más de 150 años de antigüedad y hace unos años Sanidad eh, publicó un informe que recomendaba retirar las traviesas de los trenes de los parques, donde están los niños, eh, puesto que llevan mucho tratamiento y resulta tóxico. Pues bien, aquí tenemos las traviesas y a unos pocos metros tenemos un, un instituto y un colegio, el colegio concertado Gabriel Pérez Cárcel. Y es uno más de, de los fallos, dejémoslo así, fallos que, que aquí cometen, que están cometiendo en Murcia. Bueno, si nos fijamos bien, eh, podemos ver que ya hay un, un par de postes para catenarias instalados, lo cual eh, no inspira confianza entre los vecinos porque, como, como hemos dicho, nos tememos que esto pueda sea una señal que, que nos indique que el AVE va a llegar en superficie, cosa que no podemos permitir porque en ese caso cerrarán el paso a nivel. Y esto no se puede no se puede consentir. Okay, aproximadamente, ¿a cuándo a está la casa de, de aquí, más o menos, Dani? 700 metros. setecientos metros. ¿Viste ese camino que tienen que recorrer entonces los vecinos? Sí, sí. Para salir... Estar, si Madre mía. Además, para los que van entrando nuevo y están menos puestos en la situación actual, eh, hace relativamente poco, aproximadamente un mes, cerraron el paso a nivel de la senda de Los Garres. Por tanto, eh, estas casas que vamos a mostrar aquí eh, un poquito más adelante tienen que dar un rodeo de, de un kilómetro simplemente para pasar al otro lado de la ciudad. O sea, esto es tremendo. Un paso a nivel que ha sido, sido cortado actualmente sin, sin ningún motivo. Porque ahora mismo no... Por aquí no, uh -huh. se, no se puede seguir, tenemos que dar un rodeo también que se suplementa unos cuantos metros más. ¿Otro más? Eh, sí, sí, uh, a lo mejor 300 metros más. Así que ya lo que, lo que tú decidas, ¿continuamos o regresamos ya a la vía? Pues a mí me da igual, pero desde luego me van a salir unas piernas entre tanto rodeo que esto va a ser, esto va a ser tremendo. Sí, aquí eh, está la calle Orilla de la Vía, pues sí, esto... normalmente se ha y ya pues, nos encontramos con la vía. ¿La vía provisional? Bueno, tú estás más puesto en aspectos técnicos que, que yo, así que si, si quieres comentar algo sobre esta nueva vía, pues estamos encantados de escucharte. Puedo comentar esta, esta vía, lo que sí se observa que no lleva el tercer hilo, el tercer hilo que sería el de carácter de, de ancho internacional, lo que es una señal que dice que por aquí el corredor mediterráneo no pasa, de momento ahora mismo no podría pasar porque el corredor mediterráneo, como bien sabemos, lleva una una anchura diferente a, a la que llevan los trenes aquí en España entonces uno de los motivos de la obra también se quería añadir un tercer hilo aquí en la vía para que pudiera pasar el corredor Mediterráneo y observamos que no, que ahora mismo eh, no está puesto ese tercer hilo Ok, entonces continuamos hacia la casa Ok, pues ve, ve guiándome, ve haciendo de serpa porque yo el camino entre tanto rodeo yo ya, yo ya no me lo conozco Y todas estas viviendas que aquí vemos eh, van a quedar aisladas de la parte sur de la ciudad. Y aún más grave si cabe, las casas del sur no tendrán acceso al norte, donde están muchísimos servicios que utilizan esta... Es, exactamente, el centro de salud es... Creo que no se aprecia desde aquí, pero es el, el edificio que está en la siguiente calle perpendicular a esta. Y esto que a primera vista podría parecer que está tan cercano, hay que dar un rodeo tremendo para llegar desde el otro lado. ¿Aquí ya podemos meternos en...? No, no, tenemos que recruzar... Todavía la no. De la... Vamos, que nos queda todavía una aventura por delante. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos acompañados de nuestros compañeros de Periscope. Hombre, desde luego. Venga, nueve espectadores. Eh, comparte, Murcia no se parte. Esto, esto lo tiene que ver más gente aún. Y bueno, por supuesto, un saludo para todos los que están siguiendo el vídeo en directo. Todo el apoyo desde dentro de Murcia, desde fuera de Murcia, desde cualquier parte de España y del mundo. Eh, hay, hay gente que nos apoya de todos los países de, de Latinoamérica, por ejemplo. Sí, de, de Costa Rica tenemos a Sergio. Pregunta, de Cilio que dónde estamos? Pues, Cecilio, vamos de camino a mostrar la, la casa. Eh, que se queda a pocos centímetros del muro vamos a, vamos a mostrar el camino que tendrían que hacer los vecinos y las vecinas para poder llegar a los servicios básicos como puede ser el centro de salud, estamos mostrando ya cada vez el camino se hace más largo, van cerrando más calles, van cerrando más cruces y estamos mostrando a la gente el camino que tendría que hacer la gente para llegar a, al centro de salud por ejemplo se hace eterno se hace comenta, es que es que desde luego que se hace eterno, es que, es que esto es terrible, es que yo no me yo no imagino andar esto todos los días para acceder a algo tan básico como puede ser eh, un supermercado, supermercado que se empieza, se empieza a ver ahí, ahí enfrente es que esto es tremendo, y hemos empezado a andar desde el paso a nivel hay gente que tendría que andar desde más lejos, desde, desde el barrio Los Progreso, desde las casas que están eh, un poco más metidas en el, en el barrio Santiago el Mayor y esa pobre gente tendría que andar un, un mogollón. ¿Y para qué? Pues para simplemente comprar su comida, disfrutar de un poco de ocio, andar todo esto para vivir, simplemente. Esto es lamentable y no se puede consentir. Y bueno, fijaos dónde estamos ya, que este puente de aquí, a ver si evitamos hacer publicidad, este puente de aquí cruza las vías. O sea, fijaros a dónde a dónde hemos llegado ya en este periscope que le sale de, de lo habitual desde luego. Creo que. Te, te menos, voy, a, voy a darle al botón, si no.. Ya no había nadie, pero parece ser que se llevan concentrando ahí se llevan concentrando ahí unos, unos cuantos... No sé qué día es que no, no la convocatoria, ¿tú, tú lo sabes? Sí, los miércoles a partir de las 8 aproximadamente. Pues los miércoles yo diría que se concentra unas 40 personas o así sí. para protestar contra la, la antena de, de, telefonía móvil, si, de, de telefonía móvil, si no me sí. equivoco, ¿no? Que han instalado en frente del... Eh, eh, nos pone Dani la imagen en pantalla. enfrente del Colegio José Moreno del Barrio del Progreso. Porque... Porque estas antenas pueden afectar a la salud de los niños y, por supuesto, trabajadores de este colegio y, de, y del barrio en general. Bueno, buscamos pues que se nos. Se nos ha en verde. Bueno, después de este pequeño incidente, vamos a continuar hacia. hacia la casa. Y se, sería por aquí, a la derecha, ¿no? Sí. Madre mía, esto estaría bien si no fuera un directo, ponerlo a cámara rápida. Para, para exagerar aún más lo que, lo que tienen que caminar los vecinos porque, madre mía Ya mismo recordamos que ya son casi las 10 de la noche casi de... En, estamos en Murcia, el sur de, de España sur de Europa gracias uh -huh. eh, con micrófono a Dani sí, estamos eh, en Murcia que es el sur de España, sur de Europa eh, recordamos que aquí se pueden alcanzar fácilmente los 40 grados a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es a la hora que sale la gente normal, sale de trabajar, sale del instituto. Y este es el camino que tendrán que, que hacer a, a casi 40 grados y más de dos kilómetros. Pues, eh, señores políticos, replanteense lo que están haciendo aquí en Murcia con la gente de Murcia, sobre todo del sur. que están, están ejecutando, unos ejecutando y otros permitiendo esta situación. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación moral de... Universidades La casa queda aquí a la a, a metros, ¿no? Otros 300, 400 metros Otros 5 minutos que vamos a andar hacia la casa Hoy estamos poniéndonos en la piel de una persona que vive en el barrio del sur Tiene que hacer todo este camino, todo este de la semana Eh, ojo al dato Y varias veces, al día como acaba de comentar Dani De separación entre la casa y el muro. A ver, Cecilio, sí se, se, se escucha mejor o... Pues bueno, mientras mientras que nos que no confirma Cecilio si se escucha mejor el audio, eh... recordamos que estamos en Murcia, en la noche ya 289. ...días seguidos de protestas, 289 en que los murcianos... ...y las murcianas del sur salen a, a la calle... ...para reivindicar una ciudad unida... ...para decir que no quieren esto... ...este muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo... ...que se está construyendo... ...para decir que no quieren la llegada del AVE en superficie... que ...partiendo la ciudad de Murcia... ...que no quieren catenarias de 25.000 voltios... ...a 80 centímetros de casas, colegios e institutos... ...que no quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad... ...que el corredor mediterráneo es un tren... ...de entre otras mercancías peligrosas... ...en definitiva... ...quieren el soterramiento integral de las vías del tren... ...quieren una ciudad unida... <risa> ...y bueno, es que recordemos que el corredor mediterráneo... ...es eh, una, una, una red de trenes, si no me equivoco... ...en el que eh, entre ellos circulan algunos de, de mercancías peligrosas... ...de tres cuartos de kilómetro... Sí, 750 metros de tren Y eso que, que pase por en medio de la ciudad hmm, Peligro, ¿eh? Sí, sí. Yo, eso no, no, yo no lo veo muy seguro Y creo que la ciudadanía tampoco Porque llevamos 289 días protestando contra esto Así que yo creo que ellos tampoco lo ven, lo ven muy seguro Así es, Enrique, no... Esto... Si, si se hace Que coste que no va a ser por la ciudadanía No va a ser con el apoyo de Murcia Va a ser por otros intereses, llamémoslo intereses monetarios, no, no sabemos qué tipo de interés, pero no va a ser por la ciudadanía. No, pero, pero de nuevo, interés popular, cero. Cero, no, no. Y bueno, ya nos vamos acercando más. Aquí encontramos eh, enfrente nuestro una empresa de autobuses que miremos cómo se queda, hacen primero del muro, han tenido que, esta, este asfalto por el que estamos andando, lo han tenido que hacer nuevo para que... ...darle salida a esta empresa de autobuses porque vemos que, que se caerían sin salida... ...y ya nos vamos acercando más a, la, a nuestro destino, a la casa. A la famosa casa de, de, de Mari Carmen, era se llama la vecina. Mari Carmen, que su casa está a 80 centímetros del muro... ...y que cuando fue a, a protestar a, a Dave le dijeron que qué problema había... ...que si no podía entrar de frente a su casa, pues que entrara de lado. Y bueno, así, así es como funcionan las cosas aquí. Uh -huh. Eso sí, desde aquí tenemos una, una vista privilegiada de lo que es la vía provisional que están, que están instalando, eso sí. ¿Y es esto aquí delante de la casa, no? Si no, si no me equivoco, sí, sí. sí, es esto ya. Es esto ya. Bueno, aquí tenemos, eh, los que sean del Atlético de Madrid, por favor, que no, que no miren porque tenemos... ...la Peña Atlética Indy... ...a lo mejor a 3 metros del muro no no más... ...y bueno, ya estamos llegando... ...a la casa de Maricarmen, aquí tenemos... Eh. ...la primera dificultad, ¿eh, Enrique, para ti, atrás... ...un poco más atrás para... D date, ...date la espalda, te voy a hacer una foto... ...un poco más atrás, que se te vea ahí, que, que, que te cuesta... ...no no encajona, encajona... Por aquí se puede pasar por el otro lado. La dificultad está más adelante. Ahora ya la sí. Última. Vemos que aquí se ha chocado la cámara. Cecilio, no mires. Menos más que, menos que la protección. Aquí. Aquí es donde está la dificultad. A ver, aquí tenemos la primera dificultad. Estos son, para... ¿Estos son los famosos 30 centímetros. Sí. O menos. 30 centímetros. Ya te gusta. Pero que, que esto es... esto no puede ser. Y. Aquí todavía tenemos el muro más cerca, vamos, vamos a acercarnos a escasos centímetros. Y bueno, pues cuando, cuando, hacemos los, cuando hacemos los cánticos, cuando hacemos los cánticos de ballesta el muro en tu puerta, por ejemplo, eh, no, hay gente no sé, que no cae la cuenta de que de verdad hay gente que, que tiene el muro en su puerta. Aquí lo, lo estamos viendo hoy ahora mismo. Vamos ya vamos a mostrar el paso a nivel de la senda de los carres, Ajá. el que se cerró hace aproximadamente un mes. Vamos a llegar hasta la senda de los carres. Estamos. Espera, estamos ya en la senda de sí, los sí. carres. Madre mía, qué sí. la mierda que nos hemos montado. Y ya regresamos a, a nuestro lugar de origen, a nuestro a nuestra zona cero, a nuestro paso a nivel de Santiago del Mayor. ¿Qué? Tenemos que ir a paso ligero si, si queremos llegar porque. Llegar y con luz del día, porque vamos, ya vemos Exactamente, que. Exactamente, porque vaya tela, vaya tela de camino. Y bueno, aquí tenemos otra casa. vamos Y ya. Espera, ¿por aquí meten coche? Sí. O sea, esto se supone que es un garaje. Pues no sé cómo lo hacen, ¿sabes? <ríe> Tengo no, que madre yo. Madre mía, yo aquí no meto ni la bicicleta. Pues bueno, hemos llegado. Paso ¿Dónde, eh. está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? Por aquí se venía. Llega, llega, llega. Y no, ¿Eh? no hay paso a nivel. Levanta la cámara. Aquí tenemos, aquí se siguen conservando semáforos, esto era el paso a nivel de la zona de los carres. por aquí cientos de miles de personas pasaban al día y ya pues no, no se ve. Sí, eh, eh, en el centro mayor se nota menos, pero yo eh, fui ayer con la bicicleta a Los Dolores y madre mía los atascos que se forman, y fuera de hora punta, ¿eh? Hmm. O sea, es, es tremendo. O sea, ya, ya no solo por el hecho de que se va mucho más lento, sino por la contaminación que eso produce, tal, el impacto que esto te, te, te está teniendo en las ciudades. No, podríamos seguir andando y ver kilómetros y kilómetros y kilómetros de muro, pero me parece que ya tenemos suficiente. Sí. Bueno, otro día haremos el camino de, de alguien que está al otro lado de la senda de los carros y quiere venir para acá. Pues sí. No, eso, eso era una broma, que, es, que si no se nos hace muy largo. <risa> <risa> hoy, hoy te ¿no? No sé tú, pero yo he hecho en falta pipas. Las pipas desafiantes... Yo he hecho en falta si un, no. un monopatín, una bicicleta o algo, algo de eso. Sí, un, no, pero, un, la, un helicóptero. Las pipas desafiantes, pero para que nos pare la policía y nos multen. Pues nada, aceleramos el paso, Enrique. Aceleramos el paso, porque nos gustaría llegar con un poco de luz del día para... ...para mostrar lo que... ...a lo que realmente está enfocado el Periscope... ...que es a, bueno, el directo que hacemos todas las noches... ...que es a la, a la protesta en sí misma... ...pero hoy hemos decidido, Dani, salirnos de la línea habitual... ...y mostrar este, este camino... ...mira, voy a pasar yo otra vez delante para que... ...bueno, pasa, pasa tú pasa tú delante ahora... ...para que se vea... Eh, ...la distancia que hay entre Dani... ...y el muro... ...las puertas de las casas... ...pegadas al muro de Murcia... Vemos que apenas hay separación y esta es la parte más estrecha de todas. A ver, el micro. ¿A tiene? Señor Ballesta, señores políticos, vamos a explicárselo como hacían en Barrio Sésamo. Persona, muro, casa. Persona, muro, casa. Persona con bolsa de la compra. Persona no pasa. político Piensen lo que están haciendo en Murcia, piensen lo que están haciendo con los murcianos. Creo que si ustedes vivieran aquí, si sus familiares vivieran aquí, no harían lo mismo. Por favor, soterren ya las pies. Bueno, yo creo que esta. Esta actuación de Dani se merece, vamos, una. un aplauso porque ha sido una decisión magistral. Una decisión magistral que todavía no entenderán, porque, porque que no lo entienden. Pero es que imaginaos. Bueno, imaginaos, ¿no? Que igual pasa que, que llegara el ave en superficie por aquí al lado. Ya es que no solo el muro está al lado de las casas. Es que el ave está al lado de las casas y, y los temblores. Porque estas casas son antiguas. ¿Y tú y a mí que se derrumba alguna. Y el voltaje. Hombre, el, el, el, el voltaje también. ¿25.000 voltios, si no me equivoco? Eh, sí. 25.000 voltios. Bueno, sí, hablamos de las casas, que son antiguas, pero... También tenemos institutos como el Mariano Vaquero... ...a 80 centímetros... ...de las casas... ...de las catenarias eso... ...del AVE... ...sin llegar a la AVE... Eh, ...ya se nota... ...en el Instituto... ...la grieta... A ver, a ver, a ver. <risa> ...vamos... también está buscando una, una fotografía de las grietas... ...que han aparecido en el Instituto Mariano Vaquero... ...y wow... O sea, ¿eso, ...¿eso en serio lo no han hecho las obras del AVE? Mm, ahí ido encrechando madre mía por aquí podemos ver que caben varios dedos se pueden sacar cascotes de dentro de la pared y ya le dedicaremos tiempo a denunciar esta situación en el instituto Mariano Vaquero no, sí, es que eso se merece su propio periscope ¿eh? sí, sí. madre mía así así estamos bueno continuamos hacia el paso a nivel y ya no es que llegue el correo Mediterráneo esto es lo que vivimos los alumnos día a día eh, esto es el patio del instituto. Ajá. Y, a ver. y esto que vemos ¡Ostras! es un, un tren lleno de material inflamable. Esto es árboles del instituto y esto es el tren. Escasamente puedo decir 3 metros. Pero eso ya ahora mismo. O sea, eh, sí, sí ahora mismo. Y 750 alumnos que hay al día en, eh, dentro de este instituto. Y esto es lo que pasa a centímetros de, de, del instituto. Señores políticos, otra vez, replanteese lo que están haciendo con Murcia, por favor. Desde luego que se deberían replantear, como hemos comentado antes, que se haga un examen de conciencia, porque más de uno no tiene. Más de uno no tiene. Trenes de emergencias de peligrosas, de, de ¿sabes de cuántos kilómetros, Dani? ¿De cuántos cuartos de kilómetro? Se han llegado a contar hasta 32 vagonetas. 32 vagonetas. Y esas vagonetas pueden tener... ...50, 75 metros... ...así que... ...si me permiten... ...preguntarle a mi amigo... ...cuánto... ...pues... ...más o menos... ...sí, un... ...un tren de 500 metros... ...más o menos... ...un tren de 500 metros... ...pasando durante tres minutos... ...que puede estar pasando ese tren... ...al lado de las casas... ...al lado sí, de, sí. De, de, de los colegios donde... ...se está... Educando, se está preparando a la gente para que luego salga, se, se enfrente a la vida y, y parece que aquí no, no ayuda mucho. Que en cualquier momento podría haber un accidente y, y es, que, es que podría ocurrir una verdadera tragedia. Sí, es una verdadera tragedia de, de decir, en ese espacio son 750, 750 jóvenes, pero sería ese espacio y todas las casas de alrededor. No queremos pensar qué pasa si ese tren descarrila, pues el tren explota, no, no, no queremos pensarlo. Claro, claro, pero es que, vamos a, es que un tren de medio kilómetro, recordemos lo que hace años pasó en el Palmar, que un camión cisterna se llevó parte de la ciudad por delante, cuanto menos un tren de medio kilómetro. Pues ya está, un camión cisterna, pues esos son 32 camiones cisterna juntos, pensemos lo que, lo que pasaría. Pues esto no, esto no se debe consentir. Esto habría que es, aumentar las medidas de seguridad. Por eso estamos, Enrique, en 271 de noche. Por eso claro que sí. E incluso que, que se comenta un poco, pero también es una idea muy, muy válida, que el tema de las que hacer peligrosas es que, la, que la saquen de, sí, del una, centro de la ciudad. una circunvalación por, por fuera de la ciudad. Exactamente, por, por zonas donde, donde hay grandes extensiones de campo inhabitadas y donde ahí, bueno, el riesgo sería muchísimo menor. Y bueno, ya estamos de vuelta, dejamos, dejamos atrás el muro y vamos a ver. Nos quedan 10-15 minutos para llegar allí a nuestro paso a nivel. Uh -huh. ¿Qué hora es, Dani? Son las 10 de la noche. Okay. Vamos a llegar para el mejor momento de la noche. Sí, para ver, a ver cómo, qué ambiente se respira. A ver si nos comentan, que ya se ha comentado en las remisiones anteriores. Mañana tenemos a las 9, 9 y pico el debut del coro de las vía un coro eh, formado con, con gente sin conocimientos musicales en apenas dos meses y mañana eh, claro. sobre las 9 coge su debut. Ya va a dar coro, grabadlo. Le voy poner ahí para tenerlo, eh. Ya es su único. Y Ya va lo que al coro, cómo te va la venir? Qué ojo. Sí, estamos sí, haciendo un directo. En directo. Pues por el tema del muro, de que están construyendo el muro. Mira, aquí puedes verlo, puedes verlo aquí en estas direcciones web, puedes verlo en directo. Muchas gracias. el móvil Sí, se pone. ¿Quieres sí. decir algo? No, no. Pues bueno, continuamos que tenemos que ir allí sí, a, eh, a la pilla, no a la verificación. ¿Qué? ¿Aún no se ha acabado eso? ¿Aún no se ha acabado eso? ¿Aún 289 sigue? 289, seguidas, 289. 289. ¿Qué pasa, ¿Qué bicho? Re en eso estamos, ¿en qué no lo vamos? Pues, pues ya, ya lo tiene casi acabado ya. Está casi acabado, pero el paso a nivel de allí de Santiago Mayor no, entonces por eso estamos allí, a ver si, si lo conseguimos. Pero bueno, te dejamos que tenemos prisa. Venga, Venga adiós, adiós, nos vemos. Toma tú, que yo, bueno, pues aquí hablando con, con paisanos del lugar y, y mostrándoles que aún no, no, no hemos perdido toda la esperanza y que hay que seguir luchando esto hasta el final, hasta que cierren el paso a nivel porque aquí están en juego nuestros hogares, aquí están en juego nuestras vidas y están en juego nuestros barrios y lo debemos defender a toda costa no importa cuál sea el coste, hay que defenderlo Sí, así es, así es, por eso ya lo he dicho a veces, por eso estamos aquí ya 289 noches. Hmm. 289, que, que se dice rápido. Sí. Eso, entonces, más de nueve es... meses, sí. Claro, claro, en meses son, son más de nueve meses. Más de medio año. Madre mía. No, el medio año lo superamos hace tiempo. Sí, sí, sí. 75 días para hacer un año. Así calculando pronto. Sí, el, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre, madre mía. Bueno, pero es que antes del 12 de septiembre ya habían condiciones todos los martes. Y más cercano al 12 de septiembre había una pequeña campada que duró una semana. Que no es la campada de siete meses de la Asamblea Murcia Sin Muros, sino que fue una convocada por la plataforma por soterramiento que duró una semana. Así es. Y bueno, y en esa, en esa campada, al igual que en las protestas diarias, creo que se, en mi opinión se respira un ambiente de lucha, pero también de, de, de buen rollo, de optimismo, sí. de estar ahí unido a tu barrio a defender lo, lo tuyo al fin y al cabo. A ver, este semáforo, sí, es que, vamos a ver. Es que si no le pulsamos el botón. Los no, misteriosos botones. Sí, se supone que tienes que mantenerlo pulsado, que si no, que si no, no va. Por lo pronto, yo. Estamos haciendo policía, no. Pero es que llevamos prisa y ya se nos va a la luz. Del día. No paséis este vídeo vuestro vuestros amigos policías. Es que, es que se nos va a luz del día y hay que aprovecharla al sí, máximo, sí. ¿eh? Ahora ya vamos a caminar por zona oscura, aquí no nos estaban acompañando las farolas, pero... No, aquí en el parque no. Mira, saben entre de pues. que hemos cruzado en rojo y ahí vienen a... a presarnos. Vamos al lío. Bueno, activa el foco porque lo vamos a necesitar. Bueno, para los que se estén conectando al, al Periscope, los nuevos que vayan entrando al, al directo, comentar que hoy lo que hemos decidido hacer ha sido salirnos un poco de la rutina habitual de permanecer en la zona cero, en el paso a nivel junto a los vecinos y mostrar lo que sería el, el camino que tiene que seguir un vecino del, del barrio del sur que quiere cruzar al norte para acceder a servicios básicos o, o al contrario, un vecino del norte que quiere acceder al sur para hacer otro tipo de servicio, visitar familiares, cualquier motivo. Y ahora estamos de, de vuelta a la zona cero y nos tomará aproximadamente llegar unos 5 o 10 minutos. Y estamos deseando llegar para ver el ambiente que se respira ahí todas las noches. Sí. Eh, comentar también, para quien no lo sepa, que mañana hace su, su debut, si no me equivoco, el, el coro de las vías. Sí, el coro casi 50, o, o más de 50. Más ¿no? de 50. Sí, sí, una bestialidad de gente sin noción musical que se ha juntado por, por, para, para cantar, para en, entretenerse y amenizar un poco lo que vienen siendo las protestas. No, desde luego, porque 189 días pa, es para que se nos haga nada menos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 189 días y me, me da más miedo los que quedan, ¿eh? Bueno, continuamos y es que, para quien no lo sepa, porque se ha conectado más tarde, estamos dando un rodeo porque, claro, eh, por, donde que, por donde pasábamos antes han puesto la edad provisional y hemos tenido que dar un rodeo de 300 metros para acceder a las casas que están pegado, pegadas al muro en la zona norte. Y comentaba yo de broma antes a Dani que nos van a salir unas piernas que, eh, que no, no, ahí no vamos a tener quejas. Bueno aquí había unos materiales peligrosos que has comentado antes, coméntalo para los que se vayan para los que vayan entrando nuevos aquí, aquí adelante. Sí, ahora vamos a mostrar, hay unas traviesas que hace unos, unos meses se desenterraron. Eh, no se sabe con exactitud de cuánto tiempo tienen esas traviesas, pero se aproxima que sobre los 150 años. Eh, puesto que fue cuando. 50 años... ...150 cuando se inauguró la estación de Ferrocarril del Carmen... O sea, la ...por de la, la reina la Isabel, Isabel II... Segunda. ...exactamente <risas> esas... Esa traviesas puede ser que las pisara... ...la reina Isabel II... ...y bien, hace, hace un tiempo... Eh, ...Sanidad sacó un informe... Eh, ...aconsejando que... Eh, ...se retiraran de... ...de los jardines... ...las zonas de ocio infantiles... Eh, ...las traviesas de tren como decoración... ...puesto que... ...van tratadas con con materiales que, que pueden llegar a ser tóxicos para, para las personas. Y bueno, aquí, aquí las tenemos. Perdonen por por este fatigue que llevo, pero, pero es que no, sí, eh, que llevamos... No hemos hecho una, una buena caminata para mostrar para lo mostrar que tenemos que hacer. Realidad. Sí, para mostrar la realidad, la realidad contada por sus protagonistas protagonistas porque, porque, porque recordemos que, como dice Cecilio, que lo, lo dice mil veces y, y razón no le falta, que la gente somos los medios. Hay que compartir, hay que compartir y hay que difundir esto porque la gente somos los medios, somos los que al fin y al cabo eh, decimos lo que está pasando, transmitimos la verdad desde, desde el punto de vista del pueblo, de quienes sufren las consecuencias. Y es importante tener esto en cuenta. Murcia no se parte, comparte. ...pues bueno, aquí tenemos las traviesas que os comentábamos... ...estas, estas son... ...y aquí tenemos la, la máquina que pone las vías de, del tren... ...aquí un coche... ...el coche que lo, lo, lo hemos dejado encendido hace una hora y ahí, ahí sigue, ¿eh? Sí, no... <risa> ...y bueno, aquí, desde aquí queremos darle un, un saludo a nuestro Jesúsico... ...al hermano de, de Cecilio, que seguro que nos está viendo... Buenas noches Jesús, aquí, que sepas que se te echa de menos Muy buenas noches Jesús Ya mañana nos tiene aquí en las pies. Bueno, también, eh, esta noche hemos hecho un pequeño experimento Que ha sido eh, alejarnos un poco de la, de, la, de la protesta, de la zona cero Y embarcarnos en una aventura para ver el, el muro un poco más de cerca Y que, que nos hagan saber si les ha gustado esta esta nueva forma de, bueno, este nuevo formato que hemos dado a este episodio, por llamarlo así, que nos lo hagan saber, para, para ver si repetimos, si prefieren que nos quedemos mostrando el ambiente en el paso a nivel. Vuestras opiniones nos importan. Sí, eh, sois vosotros por, por lo que hacemos esto, no, eh, por acercar esta la realidad de Murcia, acercarla a, a, a, todo, el a, a todo el mundo, sí. Y parece sí que está funcionando por darle visibilidad a esta protesta. Uh -huh. Desde luego que está funcionando, porque como hemos comentado antes, nos ve gente de, de varios lugares de España, incluso de Latinoamérica. Sí, de, de, Costa, Rica, sí, de Costa Rica, Sergio, que te había te, te comentando, comentando por ahí, buenas noches Sergio. No falla Sergio, es uno de, de los obligatorios, siempre está. O sea, sí, se, sea. sea la hora que sea, ...los tenemos allá nuestro Sergio. Madre mía. Muestra la pasarela. Ok. Que yo ya dije, tío. Okay, y llegamos a la zona cero, pero a la parte norte, y bueno, aquí vemos la pasarela de dos pisos y medio, que se supone que tendremos que cruzar. No sé cómo, que me lo expliquen los políticos, pero no sé, yo no tengo a entender cómo gente como hubiera reducido a cruzar esto, yo, yo no, no lo entiendo. Si alguien quiere explicarme, pues, estoy abierto a sugerencias, yo no lo entiendo. Vamos a saludar, que vamos a <ríe> claro pasamos por aquí pues buenas noches otra vez perspectiva de la pasarela con el tren viniendo de fondo ...cruzamos ya a nuestra queridísima Zona Cero... ...lugar protagonista de las protestas que se van sucediendo... ...desde hace 289 días de manera diaria... ...aquí en el sur de la ciudad. Somos que siempre nuestros habituales... ...como siempre, ahí vemos... toda eh, ...los gente de plataforma, el portavoz Joaquín Contreras... ...luego quizás le hagamos algunas preguntas... Doña Ana, joder haberla visto antes de empezar de empezar el directo, igual se me ha escapado. Y bueno, al fin y al cabo, vecinos, vecinos que no quieren que, que se parte la ciudad y que vienen aquí todas las noches, de noches sí y noche también, todas, todas las noches, a protestar pues por lo que hemos enseñado este, bueno, este, esta nueva, este nuevo capítulo, por llamarlo así, contra ese muro que vivía la ciudad de una manera terrible y que, y que hemos tenido que dar una caminata muy muy larga para poder sortearlo. Y es que esto es una situación de injusticia que definitivamente no se puede permitir. Así que recuerda, Murcia no se parte, comparte. La gente somos los medios. Hagamos que esto se vea. En nuestras manos está al fin y al cabo. Y bueno, yo no soy tan hábil tan como decirlo con los nombres, pero. Da, da, Dani, ¿tú, tú eres más hábil que yo con los nombres, si ¿En acaso entrevistamos a algún vecino o algo, o... Vamos a ver. Uh -huh. a, a, a Joaquín podríamos hacerle alguna pregunta después también. O... Alguien de. me interesa alguien del coro, vamos a ver. ¿alguien? Del coro, cierto, que mañana hacen su debut aquí mismo, vamos a ver. Ajá. Hablas tú que yo. Buenas noches. Bueno, Cecilio, no? hoy venimos, la... venimos, ¿Es no? venimos. Es que se ha ido, es que se nos ha ido ya. ¿Pero tenemos ya no? que se nos viendo en directo, pero hoy estamos nosotros pero... no no. Un saludo Cecilio y aquí estamos. Seguimos como todas las noches. ¿Otra noche más aquí? ¿Cuántas noches llevamos yo? Pues más pillado, porque no me acuerdo. Es Cecilio, que no lo recuerda cada noche. ¿En eh, no, eh, no. de no, cerca, ¡Cerca, cerca de trescientos días! 400. 289 o 90. Exacto, 289. Ve, ve. Si no lo recuerdas. No, no, no tenemos premio, pero ha acertado. Ve, Bueno, el premio no lo van a dar enseguida cuando nos quiten la. Yo cuando... espero que el premio no no sea eso que vemos que vemos ahí. Yo, no, yo... no, no. Es cuando no lo quiten. Ah, vale. El premio es que no lo quiten. Cuando no lo quiten, entonces eso te, tendremos el premio. Bueno, entonces, ¿has dicho que te llamas? Yo me llamo, yo me llamo Enrique y está, bueno, estoy aquí con con Dani que es, bueno, sí. A ver, sí. A Dani es que siempre de filio y tal, sí, sí. ¿no? Y pues queríamos hablar un poco con, la, con las chicas de, del coro que hace su debut mañana para que ah, nos sí, un poquito. Sí, mañana debutamos. Ah, mañana. debutamos. Sí, estoy en el coro. Ah, y pues, pues, y pues, mañana pues, debutamos. Coméntenos un poco cómo, cómo ha sido surgido esta iniciativa. Eh, cómo, ¿Cómo la habéis planeado? Pues, coméntenos un poco. Pues salió de aquí, de, de, de, de cómo sale todo de aquí. Que, no, que lo piensa uno, lo comunicamos a los demás y enseguida salen las cosas. Enseguida apoyamos cualquier iniciativa que tenga uno, apoyamos a los demás y tuvo la iniciativa creo que fue Juan B y aquí estamos, que mañana debutamos pero me comentan que hay más de 50 personas en este coro sí, o sea que es una iniciativa que, que, que ha cuajado entre la gente a, a, yo te digo que cualquier cosa que se diga aquí cualquier cosa el, el, de, es que esto es como una familia ya grande ¿eh? y cualquiera que tenga una iniciativa los demás lo seguimos y el coro si un síndromos como todas las cosas que hacemos. Una manifestación, decimos hacer una manifestación y salen 60.000 personas. ¿Tú no lo sabías? Pues hicimos una manifestación y salieron 60.000 personas. Claro, eso es la, la manifestación del de, de 30 de septiembre, ¿no? ¿Te, te refieres? Sí, sí, sí. Y ahora hemos decidido hacer el coro y nada, 40 y tantas personas. Y mañana debutamos. Y estaremos aquí grabándolo, por supuesto sí, Por supuesto, por supuesto, esperamos, como no, como no, sí, sí, sí y, y bueno, por, y por descontado que mucha suerte y que. Y, muchas gracias, muchas gracias que te salga adelante, vamos, Como todo ha salido aquí adelante, Como todo Como Radio Vía, como, como, como todo Como todo, cada noche Cecilio, como el Dani Yo te digo, aquí apoyamos lo que Cualquier idea que tenga uno, la apoyan los demás ...lo único que no estamos... ...estamos ya en vías de solución... ...que nos quiten la, la pasarela... ...y nos hagan el, el tren soterrado... ...como estaba proyectado en el 2006... 2006. ...en el convenio 2006... ...bueno... ...bueno... bueno como, ...como he dicho antes... ...que es una reflexión muy interesante... Eh, el tema de las vías es, es, es como una gran familia. Aquí yo creo que todos nos apoyamos unos a otros. Esto esto es como una gran familia. Habíamos personas que nos veíamos aquí durante el día, a la semana y tal, pero no como como lo que la convivencia que tenemos ahora. De vernos toda la noche aquí. Porque es curioso ver de cómo un asunto tan, tan triste y serio, porque es triste y serio que vayan a encerrar a, a, a siete barrios en el sur. Pero que, que, que, que haya surgido esta gran familia. Como, que vamos a, vamos, porque como como, como le comentaba a Dani de, de Camino para acá, que en, en la vías hay un ambiente de, de lucha, pero también de buen rollo, como de, de, de, de colegio entre los que estamos aquí, porque como, como ha comentado, es que somos una gran familia. Esto, pero una gran familia. Es lo, dentro de toda la desgracia que esto tiene el motivo de esto que está pasando aquí por lo de las vías. Esto ...ha sido lo bueno el tener aquí este encuentro de, de tantos amigos y de tanta gente que es verdad... ...que somos como una gran familia... ...y de podernos conocer gente que no nos conoce, conocíamos nada más que de vista... ...o si a veces ni saludarnos... ...y ahora pues es verdad que nos echamos de menos... ...que nos da tanto gusto vernos... ...y esto es lo positivo positivo que ha tenido precisamente... Eh, ...lo que nos está pasando aquí... ...así que vamos a mirarlo por ese lado... ...de una acción tan mala que han hecho los políticos con nosotros... ...de lo que han querido hacer en una cosa tan mala... ...hemos sacado cosa muchas cosas buenas... ...tan cosa positivas... Buena. Positiva. ...sí, sí, sí... No, ...no se lo imaginan ellos lo que hemos hecho aquí... ...de ahí bueno, está. de bueno... Por querernos, hacer, ...por querernos dividir... ...y no han unido... No han unido... Han ...ahí unido. está, ahí está... Creo que es la, la sino, ...corregidme si me equivoco... ...la protesta ininterrumpida... ...más larga de la historia moderna de España... ...no, no, si, si no, me equivoco, no, no, no, no, si no, no, no, no, no, es que no, no. no te equivocas... ...no, no, es verdad, sí, sí. no, que además tú lo estás comprobando... ...vosotros como más jóvenes estáis viviendo, porque a, mí, a nosotros también... ...lo que nos alegra un montón es que ya no es que seamos nosotros como más mayores... ...sino de ver mmm, el testimonio que estáis dando muchos oh. jóvenes como tú... Y no todos los que quisiéramos, pero porque ellos a lo mejor sus pensamientos y sus cosas no lo viven como nosotros vemos la situación, pero vosotros sí que le estáis dando también un ejemplo. Obviamente comentan por aquí que la, que la juventud es, es, el, es el futuro de, del país, pero aquí se ve a, a muchísima gente anciana, entonces yo creo que el mito es que la gente anciana no es luchadora, yo creo que aquí se derrumba, ¿no? Sí. No, yo, yo creo que aquí... aquí Es al revés. Yo, yo aquí veo mucha, mucha gente. A, no no, no solo anciana, pero de, de, de sí, Más era, mayores. Más sí. mayores sí. Era más mayor, sí. sí y sabes, mira tú que, que no nos cansamos. Y ya estás viendo que tú lo compruebas también. Que día a día. Unos días puede fallar a alguien por algo, por situaciones. Pero tú ya ves que tanto. Hemos pasado estos fríos que hemos pasado. Hemos pasado este invierno casi duro. Que, que, que, que no sabemos ya cómo ni vamos a tapar. Y sin embargo, la gente aquí, y respondiendo, dile unas cuantas cosas aquí al amigo. ¿Qué está haciendo esta noche en las entrevistas? Hola. Esto es como lo de los ejercicios o lo que yo no sé qué. Sí, ya, ya, ya. Este ejercicio nos dijo a... No que teníamos que hablar. Ah, sí, sí, pero ¿qué quiere que le hablemos? Aquí está Aurora. No, no sé, Aurora. Ay, Magdalena, que siempre me confundo. que soy de ¿Usted también es del coro? Sí, yo también. también actuamos mañana, sí. Sí, sí, mañana. ¿Qué? Claro que venga mucha gente, que lo hacemos de maravilla, ¿eh? Somos unas mmm, cantantes muy buenas. Estamos convencidos Sí, sí, lo estamos. Mañana hemos... claro, a Claro, hemos trabajado muchísimo para que salga todo muy bien y, y la verdad que el último ensayo que ha sido hoy, el ensayo final, y ya, nos ha salido muy bien, muy bien. Mañana voy a quedar muy contento. de lo bien que lo hacemos. Y ya está. Yo, yo estoy convencido de que sí, pero, <risa> pero la gente que nos pide fuera, o incluso que va a venir específicamente para ver al coro. que sé que hay gente que lo va a hacer, Sí, sí. venir específicamente para ver al coro. tenéis que impresionarlo y yo, yo creo que lo vais a conseguir. A ver, yo Sí, yo creo convencido. que sí, porque aunque sean las canciones... de, Ahora no puedo hablar, que vamos sí, a escuchar... Papá, vamos a ver lo que dice el portavoz. Vecinas y vecinos, buenas noches. Ya son cerca de las diez y media y quería compartir con vosotros un par de informaciones. Eh, como sabéis, mañana es el último jueves de mes y como último jueves de cada mes es el pleno del Ayuntamiento de Murcia. El, el pleno del Ayuntamiento de Murcia del mes de junio suele ser el último pleno. En el mes de agosto no hay plenos y en el mes de julio, si hay algún pleno es porque el ayuntamiento necesite tomar acuerdos que, que ceden a, a lo que es el equipo de gobierno y entonces a veces hay plenos puntuales para temas concretos. Pero normalmente el curso político termina también en junio y con lo que el pleno de mañana sería el último. Los últimos plenos de junio los hemos aprovechado otras veces para eh, haber llegado hasta ese punto cosas que hemos venido tratando en plenos anteriores, pero la verdad es que el ámbito municipal lo tenemos bastante dejado, eh, bueno, en función de, de lo que... ...veíamos que podía ocurrir y ha ocurrido la moción de censura... ...el cambio de gobierno y el nuevo ministerio. De todas formas, a última hora me acabo de enterar... ...y es lo que quería deciros... ...un concejal que era de Ciudadanos y se separó... ...Javier Trigueros, ha presentado en tiempo y forma una moción que propone que se haga que la estación de Murcia sea una nueva estación en Los Dolores. Ahora, ahora viene con esta propuesta que en otro momento, pues tal vez no habría sido una mala propuesta, pero ahora, cuando están ya con las obras que tenemos en curso, en venir y hacer una propuesta que se pone borrón y cuenta nueva, pues no va, no va a salir y nosotros personalmente eh, pensamos, pensamos que no es procedente. Eh, la, la, estación Los Dolores, la estación en Los Dolores sería aceptable o asumible si fuera ligada a un desvío ...de mercancías por el región, ...pero nada de eso está... ...no hay nada de eso... ...y es una ocurrencia... ...que no va a prosperar... ...porque no la va a apoyar nadie... ...y se va a quedar sola... ...entonces... ...lo que han hecho... ...lo que han hecho los partidos de la oposición es... ...aprovechando esa propuesta... ...de Javier Trigueros... ...hacer una... ...propuesta alternativa en la que se aprovecha que ha habido esa, esa propuesta que está presentada en tiempo y forma y se le hacen unos cambios. Los cambios que se proponen vienen a ser la misma fórmula que se aprobó en la Asamblea Regional la semana pasada, cuando muchos de nosotros, o casi todos nosotros, estuvimos en Cartagena. Esa es, esa es la, la previsión y eso va a ocurrir mañana por la tarde, porque es una moción que se ha metido a última hora. De manera que, lo digo para que lo sepáis, eso es lo que está consiguiéndose en este momento y podría, podría tomar el acuerdo, el, el, el ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento podría tomar el acuerdo en los mismos términos, porque lo que me ha llegado a al teléfono al móvil, es la misma fórmula que se aprobó en Cartagena. Bueno, pues esto, esto es lo que hay y si ocurriera, pues reforzaría, reforzaría la fórmula de Cartagena que para algunos no es suficientemente clara, pero nos ha dado pie a reafirmarnos en la tesis que ahora mismo se baraja como cierta de que el AVE no puede llegar si no es Soterrado. Entonces, bueno, pues es una noticia caída en el último momento, eh, si se ponen de acuerdo, están trabajando ahora mismo en los despachos para porque tiene que haber unanimidad de toda la oposición, si no, no saldría, pero parece ser que en los términos en que se aprobó en Cartagena, si los mismos partidos que en Cartagena aprobaron aquella… Ahora se le presenta la misma fórmula en Murcia, no pueden decir que no a lo que una semana antes habían dicho que sí, y eso es lo que ahora en este, en este momento tenemos. Eh, bueno, eso es para que tengáis información, y a partir de ahí, el que quiera asistir al Pleno, pues puede hacerlo, pero eh, será por la tarde, eh, por el orden, no la hora, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Mañana en los WhatsApp y en los mensajerías que tenemos, pues se podrá, se podrá, eh, se podrá difundir y se, nos podremos enterar. Bueno, y yo quiero agradeceros vuestra asistencia al acto de ayer. Ayer estos dos yeclanos, amigos míos, vinieron y hicieron, bueno, pues el espectáculo... Eh, serio y reivindicativo que hicieron con canciones adaptadas a nuestra situación pero yo quiero yo quiero informar que lo que ocurrió al final del acto eso no es obra prevista ni se había contado con la plataforma pro soterramiento yo no le cargo más tintas, pero que sepáis que el acto que se produjo a última hora con una invasión del, del concierto que teníamos sin haber sido negociada ni ni, ni, ni haber avisado ni siquiera es algo que surgió porque alguien lo decidió sin contar con nosotros, en este sentido yo tengo que informaros porque hay gente que me ha preguntado ¿cómo, cómo metéis ...en un concierto aquello que... ...pues bien, no... ...eso no lo metimos nosotros... ...y se metió con calzador... ...por obra y gracia de gente... ...de gente... ...que a veces está en nuestro alrededor... ...pero lo he dicho otras veces... ...y lo repito ahora... ...aquí en torno... ...a la movilización de la plataforma... ...por el soterramiento... ...hay gente... ...que el soterramiento... Se, le, ...se la trae al pairo ...están por otras razones... ...por otras razones... ...y ayer lo que ocurrió fue... ...una manipulación... ...de un acto de la plataforma... ...en intereses que no son... ...los del soterramiento... ...no digo nada más... ...pero que sepáis... ...que aquí los actos que convoca la plataforma... ...los convocamos nosotros... ...y los que convoque otra gente... ...son responsables ellos... ...aunque su sucediera como ayer... ...con esa intromisión... ...con ese, eh, con esa intromisión... ...en un acto... ...que eh, no contaba... ...no contábamos... ...con aquella aportación... ...ni siquiera se si había sido... ...había sido convenida... ...ni eh, negociada... ...ni nada en asunto... Eh, ...por otra parte y termino ya... ...os informo que... En ...el menor del gobierno nos recibe a la plataforma el viernes a las once y media. Hay un grupo de mujeres y de hombres que ya hemos, no podemos ir todos en, a la delegación de gobierno, pero en torno a 10 o 12 personas, hombres y mujeres de los que estamos aquí todas las noches, vamos a ser, a ser recibidos por el delegado del gobierno. Ya sabéis que se ha reunido ayer con la patronal, con los sindicatos el día antes lo hizo con los colegios profesionales, bueno, y quiere recibirnos ya oficialmente, hemos tenido otros contactos, oficialmente como vereador del gobierno, y eso va a ser a las once y media el viernes. Eh, tenemos ocasión, tenemos ocasión de, de hacerle alguna pregunta, de ver si hay alguna novedad, él ha estado en Madrid ayer mismo, ya sabéis que se ha, en los periódicos hoy eh, se ha publicado, se ha tomado el acuerdo en Adif de licitar las fases siguientes, la estación barrioal y Duermas, y eso es algo que respalda la tesis del soterramiento. Si se licita la estación Nonduermas en barrio mar y no en Duerman es porque antes se tiene que hacer esta parte. Es algo, es una buena noticia, pero tenemos unas dudas sobre el paso a nivel, sobre este monstruo de pasarela que tenemos ahí, y sobre la catenaria. Personalmente, personalmente, se nos ha asegurado que no habrá electrificación y no habrá catenarias. Pero, si estáis leyendo los periódicos, están haciendo intervenciones de todo tipo. Hoy, la que fue concejala del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, que ahora es portavoz del, del Partido Popular y tiene un cargo... De Seguido ellos. sobre las que se pone la vía que es como mínimo de que se mantiene el paso a nivel y si el paso a nivel es por ese paso a nivel por el que van a pasar los trenes aunque sea en el último tramo después de haber pasado la vía provisional anterior desde, desde los dolores hasta, hasta aquí y, pero entra por una de las dos vías actuales quiere decir que el paso a nivel se mantiene y es favorable a que el paso a nivel no se cierre. todos esos es, son hechos que bueno están sucediendo en estos momentos eh, algunos de nosotros no solo nosotros sino alguien más eh, ha tenido contacto con los vigilantes de, de seguridad que qué casualidad ahora están muy amables antes si nos hubieran podido nos hubieran atizado con la porra que llevan en la mano, pero ahora, vamos, no falta nada más que eh, darnos un abrazo, pero la relación es absolutamente afable, nos informan de todo, eh, y la, la, lo que estamos viendo es que esa vía va a venir a parar a una de estas dos, y es un buen síntoma para justificar el mantenimiento del paso a nivel, ...y que no se cierre... ...como si se cerró... El ...de la senda de los garros... ...todo esto es lo que yo quería... ...compartir con vosotros y vosotras esta noche... ...y casi he terminado de... de decir por mi parte... ...lo que tenía que deciros... ...nada más, gracias y... ...aguantemos el chaparrón... ...saquemos fuerzas... ...y la lucha se mantiene... ...gobierne quien gobierne... El soterramiento se defiende. Gracias. El jueves o mañana, quien quiera ir a ir, acercarse al Pleno, que lo haga sabiendo que luego tenemos aquí un espectáculo que es la coral de las vías. Estrena su actuación, el, el coro de las vías, que se estrena también. ¿A qué hora es? A las nueve de la noche. Así que, nos vemos aquí, si no nos vemos antes, en el pleno del ayuntamiento. Hasta mañana, pues, gracias. Bueno, tenemos aquí en las vías una, una agenda apretada. Mañana, recordemos, el pleno de la asamblea y el debut de la coral. Y el viernes tenemos, bueno... tiene. Cecilio se ha tomado una... una... Un día, ¿no? Sí. Claro, va muy cansado, claro. Estamos de, haciendo de su Bueno, pues nada, desde aquí le mando un saludo a Cecilio y a Jesús, un beso muy grande. Sí. Sí. Oh, ya lo creo, si no fuera por ello. Bueno, y por vosotros su ayudante, pues Vamos a mostrar una, el, el, lo que ha comentado Joaquín de las vías, lo que se hace con la provisional y creo que ya vamos a ir despidiendo el directo. Vamos a mostrarlo muy brevemente y vale. muy bien. y bueno, muchas gracias por el apoyo. <risa> oh. <risa> Buenas noches, don Antonio. Bueno, no, ¿de este lado? Eh, de lado. De, de, es que desde ese lado te recuerdo que hay muro y coche. Sí, pero es solamente para mostrar gráficamente, lo ha comentado Joaquín, el, el pequeño cruce que va a ejecutarse en la vía provisional para que, según ha comentado el portavoz, se garantice eh, que se mantenga abierto el paso a, a nivel. Vamos. Vamos y allí ya lo mostramos. ¿Eh? Bueno, pa parece que Joaquín ha vuelto a, a hablar. Vamos a ver si podemos pillarlo. Estamos aquí, nada no, no, mostramos eso. ¿Eh? Algunos ¿Eh? de nosotros. Vamos para allá. Eh, estuvimos en una. No sé cómo llamarlo. Vale. En un acto que se ha inventado el Ayuntamiento de Murcia, que le ha llamado ADN <ríe> del, <ríe> del <ríe> barrio de Carmen. Y <ríe> tuvimos <Sí, sí, sí. ríe> ocasión de. ...cuando estaba anunciado en los carteles... ...que se iba a hablar del soterramiento... ...pues allí nos dijeron que no... ...que allí ponía lo que ponía... ...pero que se iba a hablar de otra cosa... ...iba, iba a hablarse no del soterramiento... ...sino de qué arbolitos se iban a plantar aquí... ...por ejemplo, una vez que estuviera... ...el soterramiento hecho... ...pues bien, eso que estaba diseñado así... ...ha seguido después... ...y mira por dónde, mañana... A las 7 en el jardín en el jardín del Félix Rodríguez de la Fuente. No, no, no. Sí. Bueno, pues, ¿dónde está el colegio Félix Rodríguez de la Fuente? Es el, el jardín, pintor Pedro Flores, pero tiene como referencia el colegio Félix Rodríguez de la Fuente, allí van a volver a hablar del ADN barrio vale del Carmen con el título Soterramiento de las Vías. A lo mejor tampoco dejan hablar del soterramiento Pero allí van a poner unas una sillas Van a montar esa parafernalia Y luego el alcalde de Podrá decir que ha tenido la participación Y ha hablado con el pueblo Esa palabra tan que tanto se presta a demagogia Como es en este caso Porque con el pueblo no se está contando Damos, damos muestra de eso mi, mi teléfono no, no, no bueno ya sí que me parece que os dejo pero si hay que elegir entre el ALN y el ayuntamiento el, el pleno del ayuntamiento mejor el pleno del ayuntamiento y luego al coro de las sí. vías buenas noches gracias Bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedir el directo y creo que lo vamos a hacer desde un lugar muy, muy especial y es la, el, el cartel enorme de él, en la plaza de Soterramiento que pone Soterramiento ya. Eh, ¿Algo más que añadir, Dani? Pues sí, vamos, vamos a despedirnos como lo suele hacer Cecilio, con unas palabras. Nos vemos mañana... Después te presta la cámara? No, nos vemos mañana en la noche 290 de protestas. Eh, una fuerte abrazada, Fis de Ma, hasta mañana, buenas noches